En la región, históricamente, los principales receptores de inversión extranjera directa fueron Brasil, con más del 50% de participación en promedio durante los últimos 20 años, seguido por Chile, con 15%, Argentina, 12%, Colombia, 10%, Perú, 6%, y el resto corresponde en conjunto a Bolivia, Paraguay, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Un análisis preciso para conocer la importancia de la inversión extranjera en un país es comparar el mismo en relación al Producto Interno Bruto, es decir, al tamaño de cada economía. Así, en 2013, destaca que Bolivia fue el segundo país con mayor inversión extranjera directa respecto del PIB, anotando un 5,7%, superando ampliamente a Brasil, que en la misma gestión llegó a 2,8%. Ahora bien, es evidente que los ingresos de la inversión extranjera directa disminuyeron desde el 2015. Este no es un fenómeno que se esté observando solo en Bolivia. La Cepal, en su reciente reporte de la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2016, afirma que el descenso de la inversión extranjera se concentra principalmente en los países sudamericanos reducción que es explicada por el deterioro de los precios de las materias primas y la desaceleración de economías desarrolladas y emergentes, lo cual afectó principalmente los ingresos de los sectores de recursos naturales.